¿Qué tal, ositos y ositas? El día de hoy les traemos la serie más apoyada de todo este canal, que es la serie de Ositolan. Pero antes de comenzar, queríamos decirles que poco porcentaje de la gente que ve nuestros videos está suscrita. Así que si estás viendo este video, agradeceríamos demasiado que te suscribas y des like. Eh, esta serie no, no se me video hace 6 meses. Este es el tercer episodio. Y bueno, a ver, cogí un huevo. A ver, dele, dale. lo voy a lanzar y si es que sale apoyo en este huevo la gente debe suscribirse, ¿ya? Ya, ya, ya, si no sale, pues, no sé, 3, 2, 1, ah, ah, ah, bueno, igual deben suscribirse, ¿eh? igual deben suscribirse porque este huevo no, está muy raro, así que ya. Ya, hay sí, gente, no sé si se han dado cuenta que estamos con nuestras skins, las pues, navideñas, ¿no? Es, estamos con los skins navideñas, miren la skin de Delec, miren. Ese es de late. sí sí sí Oye, tienes una joya, mira, quédate aquí Tienes una joya ahí, ¿eh? Sí, sí ¡Me arrobo! y mm. Jejeje, <mise> no arrobo ya Y mi skin consiste en un arbolito aquí dentro, también viola nuestra skin Bueno, hemos tenido un poquito de problemas en el anterior mundo, es por eso que cogimos co todas las cosas del otro mundo, tal cual, Ajá. y las pasamos a este Hemos hecho un poquito de avances, la verdad Hemos hecho una casa mejor que la anterior y es esta. Jejeje. Je, je. Sí, gente, y también como somos bien noobs, o sea, antes no sabíamos que realmente se podía descargar un mundo. O sea, como ya saben, o sea, se puede descargar un mundo y de ahí ponerlo a otro a otro server. Claro. Pero como somos tan noobs, pues no podemos. Es más, creo hasta que eh, perdimos el, el otro server, así que. Sí, sí, sí, sí, no, perdimos el otro server. Bueno, vamos a presentar la casa, ¿ok? Esta casa ya no es tan humilde, creo, eh A ver, aquí no tenemos nada eh, un hueco Es que, es que, no te, tienen que tener, es que Si vieron en el último episodio, éramos un poquito humildes aún ¿no? así, teníamos diamante Sí, o sea, conseguimos un poquito de diamante, pero algo, ¿no? Literalmente o sea... no hay nada en estos cofres Ah, es, ni se puede abrir, dale Que no pegue, ¿por qué pones las cofres arriba? Y están, están vacíos bueno gente, a ver, vamos a hacer un tour de esta casa Después, ya, Dios, acá, que hay, que hay, acá en este puerto, que hay, abre, abre, eh, abre. Eh, Esta es mi habitación, así que saques a elek. Esta es eh. mi habitación. Ya, a este, esta es mi habitación Eh, toc toc Ah, no, no. Nadie. Sí, yo soy el dueño, a ver, aquí tengo la llave Ahí está, esta es mi casa, bueno, mi cuarto, porque, a ver ¿Oíste o tú? Ah, presiona de leg. A ver si he hecho un mecanismo que consiste en bajar y subir el árbol. Consistía en un pistón y slime. Después cruzamos por el pantano. Ajá. Claro, pe, hay crafty slime. solo se falta uno, eh. A ver, después mi horno. Ah, dije 5 de hierro mía. Bien, bien, bien. Bueno, que En este cofre tengo. Esto, un poquito de minerales, ahora lo voy a guardar aquí Tengo un poco de cofre Y en este cofre, está lo más importante de todo mundo Es la cosa más importante del mundo No, no, En este cofre, hay un montón de pescadito ¿Qué? No te preocupes, que lo conseguiremos. Ah, buena idea. Pero a ver, hay que seguir con el tour Ay, de mira. la casa. Porque esta casa no solo tiene un piso, tiene segundo piso. Así que. A ver, ¿qué dice ahí, mi mira. A ver, ¿qué dice aquí? Habitación de. Pero qué asqueroso, ¿ya? Ahí fuera de mi habitación. Eh. No. Ya, ver, vamos a entrar. A ver, esta es la habitación de Deleg. Ah. Eh. Está bien, está bien, eh. A ver, en estos horribles. Wow, oh, ok, de leg. Ok. Pues no se bueno, es, tengo una gara, es ¿no? que... Ok. Y aquí. Ah, oh, ok, aquí sí tiene loot, ok, ok. Sí, bastante resto eh. Bastante resto eh. Eh, bueno, eh, gente, eh, como pudieron ver, eh, eh, la verdad es que somos un poquito humildes, ya que no tenemos tantos minerales ni comida, o sea, estamos en escasez. Ah, no, pero había un poquito de pan, ¿por dónde? Es que, bueno, por cierto, ¿tienes comida? Porque yo no tengo... Ah, sí, sí. Bueno, la verdad es que me sobró un poco de... este de... Este, de... Este. ¿What? Pero, ¿de qué te sacaste esto? Ah, es que fuimos a una aldea, ¿no te acuerdas? Hace un tiempo eso, eh, creo, ah, en el que... Ah, sí. Episodio, fuimos. ¿Pero cuál? Ah, el primero, creo, fue. Ah, sí, ah, no sé. Es pero... la que nos tenemos con el golem, te acuerdo. Ah, ah, ese, mira, ah, ¿verdad? ¿Te acuerdas, te acuerdas la parte de... del golem? Que esto es parkour. Yo sé, bueno, en... no, un golem, que nos puede pegar si le pegas a un aldeano, así que ni te atrevas a el que nos puede matar. Ah, ah a ver. No, no, no. No, de verdad, viejos tiempos, eh, viejos tiempos Bueno, por cierto, íbamos a decirles una cosa Ah, y es que miren esto, Para empezar hemos puesto cristales y miren esto Aquí abres la trampilla No salía Aquí. eh No está salida Estás muy gordo, Alec eh. Estás gordo eh. Ah, sí, miren gente eh, Abres la trampilla Ahí está Alec, vamos oh, ¿sí? Y ¡Ay! Y ahí te vas como... y te caes a este agua. A ver, y cheque nada más esto. A ver, aquí esto. Agua, ¿eh? ¿eh? O sea, ahora que lo veo se ve buenísimo. Sí, sí. Si soy sincero, esto al comienzo era un árbol, pero lo quitamos todo y con nuestras hojas que las que cortamos con las tijeras, hicimos esto. Y está muy bueno, eh. Está buenísimo, la verdad, está buenísimo. Aquí están unas camas, aquí una pólvora, un... un vale, un... ya, sacamos unas camas para sacar. ¿sí? tijeras, tijera... ah, ahí están las tijeras con las que cortamos. Ah, ah, sí, y aquí la bajadita para disfrutar del paisaje. Ah, de ahí también sacamos muchas hojas, eh, se ve en el árbol. A ver, si soy sincero, eh, a ver, Dale. Eh... Yo diría que hay que decorar nuestra casa navideña Ya que estamos en navidad, justo estamos el 24 de diciembre, así que... ¿Por qué no decoramos nuestra navidad? Todo el mundo lo... Todo... ¿Por qué no decoramos...? Eh, eh. Ah. Ah. ¿Por qué no decoramos nuestra casa eh, de navidad? Porque todo el mundo lo está haciendo Sí, buena idea, porque ya... Eh, es más... No, hoy, de... hoy en la noche es navidad Claro, hoy en la noche... Ya... Oh, oh, hoy en la noche... Oh, oh. No, está la noche ¿Qué? No, no, no, no, no. No, no, no, ya se Que ya tenemos, eh. Ah, espera, espera, el qué? ¿A qué? ¿Mañana no es Navidad? Claro. ¿Al que día estamos? ¿Qué día estamos? ¿Estamos 24 o 23? Sí. Estamos a 23. ¿En qué? Yo, ah, es que mi calendario es uno, pues tiene un día más adelantado. Ah. El calendario de pandas pues tiene. Y era el, el día real Así que Ay, bueno, del, eh, te invito a dormir. Ya, mañana ya está 24, ya eh. Uf, buen día de electo, ¿qué tal? Hola, bueno, hola Pues el día hoy nos espera una aventura Pues vamos a sacar mi armadura Me la pongo Bueno, me voy a, ir a mi cuartito ya para sanitarme Dale, okay, dale bueno hoy espera una aventura para decorar la casa y también para mira a mira ¡Ah, mira! Oh, mira. ¿What? Dile, que encontré una mina, encontré una mina aquí, muy serio? buena, muy buena, muy buena. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Parece que hay lava. Me Mirado, ¿eh? rompo, Que me rompo las patas. Uf. Uy, que me rompo las patas, me ¿vale? Uy, eh. Pon torcha, pon torcha. Espérate, espérate. O también hay un truco que es para configurar. Cosas que configuras ahí en tu casa. Ah, manera. yo lo tengo, yo lo tengo configurado. Y. O sea, con solo lavo ah, la aquí, ¿no? Vamos por aquí. Mano, vamos, aquí vamos por aquí. Oh, hierro, hierro, hierro. Esto no sirve, es que somos humildes, así que. Hierro, hierro, hierro, hierro, hierro, el nada de los osos por Oye, acá hay un poco más hierro, y se lo voy a agarrar ¿no? Cómo se nota que, o sea, recién este tengo, ¿no? Porque, o sea, si sí, sí. nos llevan los lobos. No, mira, vi algo muy bueno, ¿qué es eso de ahí? ¿Qué cosa? Ese, ese, ese mineral, eh, celeste, ¡Mira el juego! ¡Uy! High Oh, ¡No, no, no. Reston! ¿En serio, viste esto? No, no, no, no, ya, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. ¡Ay, me la juego! No, pero... ¡Dele, Dele, qué haces? Te rompe las patas. Yo, yo me refería al diamante. ¿Qué? ¿What? ¡No, me matan, Dale, me matan, me matan! ¡Ay, Dios mío! ¡Patas! ¡No, no! ¡Reston, reston! ¡Dele, que estuve en nada a morir, estuve en nada a morir, estuve en nada a morir! ¡Uf! ¡Dele, Dele, que estuve, qué estás! ¡Reston! ¡Es Miranda! What the fuck? No, vamos, no, el diamante! Esto. Solo había de diamante, dale. Vamos, no, primero la primero pero, razón. pero la diamante razón, la razón, la razón. Ya cállate. Ya ahora la también, Oye, pero increíble, Ay, diamante. ¿Qué diamante? No me la quiero, no me la quiero, no me la dónde, quiero. dónde? ¡Pasionte! Ah. ¿Qué? ¡Eres okay. diamante! ¡Oh, no. ¡Tres diamantes! A ver, a ver, a ver, Vamos, vamos, vamos. Yo voy por el diamante, yo voy por el diamante. Ah, ah, ah. Oye, no, uh, en la no. cabina es ¡Uuuh! Que... ¡No, hay... ¡Cuántas minas de diamante! A ver, es que... No pueden ser, no pueden ser. A ver, veo que te tiene un esqueleto, ¿eh? No, no me la quiero. A ver, tengo, no por aquí. Quiero. Diamante. Diamante. lo no, ¡Lol! Tengo... A ver, vamos por aquí. ¡Diamante! ¡No puede ser! ¡Diamante! ¡No! No me la quiero, no me la quiero. ¿Cuántos, no me la cuántos, cuántos? dos Ya me no corta. ¿eh? ¡Hay que dar un también! ¡No! ¡Cuidado! ¡Sacrita! ¡Oh! ¿De cuánto, cuántos carros te quedaste? No, es que me cubrí con el escudo. Ah, ojo, tryhard! Voy ¿eh? a tener cuidado en romperla A ver. Esto puede servir para estrellar. Perfecto. Ah. Oh. ¡Dios! ¡Somi! ¡Déjame! Ir! ¡Dios! ¡Ele! ¡Me cayó un Somi en la cara! ¡Me iba a tirar a la lava! La sí, pero... Pero... Ay, sí. <risa> Pero... Sí! No, pero. Tengo Creo que hice uno de más, eh. Ah, sí, sí, sí... Ah. Rápido, rápido. ¿Qué es Navidad? ¿Dele qué es Navidad? No tengo loques. Ay, no. Yo... A ah, lo mejor su... hay que conseguir loques y subir por aquí. Uf, uf, uf, uf. Dele, no me dejes solo. Tenemos que pasar Navidad juntos, famosos. Ah. ¡Delek! espérame. ¿Por dónde era? Por ahí, por ahí, por ahí. Por... Aquí, aquí, aquí. Sube. Ahí. Ahí. Es aquí, es aquí. Sube, sube, sube. Sí, aquí es. Aquí es. Le... Sube aquí, sube aquí. Rápido. Y no hemos decorado la casa. No, no, no. Nos YEAH. la casa, ¿no? No, la, no, no hemos decorado la casa. Rápido, rápido, ¿no? rápido. <risa> Estamos con el tiempo. Rápido, rápido, rápido. Estamos con el tiempo ajustadísimo. Hay que hacernos unas tijeras. Y un hacha. Rápido, rápido. Es el día, es el día. Aún no se hace. Aún no se hace de noche. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Aún no se hace de noche. Oh. Tenemos que solo decorar. La casa. ¡Ay! Ahí está, lo tengo. Dalex, sube con el agua. ¡Rápido, Dale Sube con mi agua. la que te necesita, eh. Pasando ya solo, no, no, no. Pasada. ¡Ay, me caí! ¡No! Dale me caí, ah, me caí, ah, me caí ah, caí. ¡Ah! Rápido, rápido, sube, sube, sube. ¡Ay! A ver. Dale, que ¡No! ¡Ah! No. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya hemos subido! ¡Ahora, ahora! ¡Decora la casa de Navidad! Rápido, rápido. No, hay... ¿qué hacemos? Métete, ¿Qué métete, métete. Ven a mi corto ven a mi corto. Vamos a hacer el plan aquí. Rápido, rápido, rápido. A ver. Deja todo. Voy a dejar mi armadura Rápido, rápido, rápido. Ah, a ver, quito. Ay, Yo voy Dios. Cuarto, Estoy todo. tenso, rápido. Deja todo, deja todo. Ah, hazte unas tijeras y y un una hacha para ir a hacer nuestro arbolito de navidad. Esto me lo dejo. No voy a dejar todo, voy a dejar Estoy todo. tenso, el ¿eh? Que ya va a ser Navidad y no hemos hecho nada. Uf, uf, no, uy, no, uy, no. Y el like para, para el villancico de, de hoy. Vamos a poner feliz Navidad. Uf, ya está. Y meto mi armador, perfecto. A ver, me voy a hacer unas tijeras rápido. Unas tijeras, tijeras, unas tijeras ya las tengo. Tijeras, hacha y mi palitas. Ya vamos, vamos, vamos. No me tengo hierba. Baja, baja, baja. Yo estoy muy estivo. Estoy cocinando yo, estoy cocinando yo. No, yo estoy, yo estoy, yo estoy. Voy a, voy a tu cuarto. Abre la puerta, Eli, Abre la puerta. Sí, esto no sí, sí, toma, toma, toma. Oh, oh, oh. Ah, tengo hierro. Ahí está, perfecto. Ya, yo, eh, ¿ya estás? Dime que estás. Ah, espera, tengo que buscar. Ah, no puede ser, también. ¿Te necesito? Ya, Eli, vamos por nuestra salida de emergencia. Porque es una emergencia. uf, uf! uf Al agua, pato. Al ah, no, agua, oso ya, vamos, vamos, rápido, rápido. Hay ah, no, no, que hacer trabajo voy, voy. en el equipo. Tú consigues troncos de roble y yo consigo eh, el, la, las hojas de roble. ¿Dale? Ya, yo consigo troncos. Sí, yo los pero si ¿sí? no pollos ¿eh? ah es gallina ah ok pero ya están mis pollos y ir, no los no pollos pollos pollos pollos, pollos. ¿Ya, ya? ahí fallos? está ¿Cuántos, ya, po tengo... Po ¿Cuántos, cuántos, cuántos? ya tengo cuatro no, cuantos cuantos cuantos ya tengo dos de... lo máximo no ahí está y huevito huevo, huevo, huevo También. enderman fuera bueno, enderman. Bueno, enderman hay demasiados enderman es que los dos Yo voy a matar acá, acá está... ¿sí? ya tengo tengo los pollos tengo los pollos Antorchas se me ven por aquí Vamos a llenar la casa de luces, llenar la casa de luces Sí, llenar la casa de luces Vamos a llenarla por aquí de luces navideñas uh, Ahí... uh, Ya ponlo, pon variedad de luces Uff, no sé si la hacemos, eh, no sé si la hacemos Ya, hola, oh, no, qué buena variedad de luces Y ponlas dentro, ponlas dentro también Variedad de luces dentro es, no, hay nuestra mesa, ahí, la mesa, pongo la mesa, pongo la mesa, pongo la mesa aquí, el árbol va a ir por allá sí, okay. Okay. Ya, dale, haz el árbol aquí, aquí, aquí, mira, aquí, pon, pon troncos aquí, pon tres troncos ahí Uno, dos, tres, tres. No, ahí no, ya, bueno, está bien, está bien ahí, está bien ahí, sí, Bueno, ya, vamos Nuestro arbolito Estaba, abajo tiene voy a estar poco por arriba, un poco por arriba, está nuestro árbol bien, y y y y Ahora si si! y y y y y y y y y al y y y y y y y y y y y y y y ahí está. no regalo, y y ¿No Ah, en el tercer piso. Ah, no, pensé que era algo, pero ya no, ya no. No, ya, ya estás corciendo, estás corciendo. Ay, Dios. Uf, ya, ya tengo el pollo, ya tengo el pollo, ya tengo el pollo. Pollo, se apareció un cofre acá. Un cofre. Ah, no sé, déjalo, déjalo. Ah, bueno. Será, cualquier cosa supongo. A ver, rápidamente. Hola, la verdad es que me salió bastante bien este cordero, eh. Está bueno, eh. Dale, ¿Qué, ¿Qué tal? Ah, sí, mira, Alex está comiendo su cordero. Uf, está muy bueno, eh. Uy, qué rico, Dios, ¿tá? está bueno, ¿eh? Está buena la cena. Ya sí, me lo cae. Ah, te está boeta, ¿eh? a mí me falta, y ahí está. Ah, ¡Oh, qué rico, Dios. Qué rico. Ya, son las diez y media. ¿Diez y media? Ok, ok. Ya, hay, hay que poner, feliz navidad, feliz navidad. Ahora que voy a poner. Dale, dale. Voy a ir tomando ya. mi vasito. A... Tengo que preparar un botón para, para presionarle con los feliz Dale, ahí está la jarra de agua, eh, si quieres puedes servirte. A ver, yo voy a tomar. Ya. Uff, uh, está buena el agua, ¿eh? Ya, ya que tengo el botón, ya que tengo el botón. El botón. Ya, ya, Y acá introducimos feliz navidad. ¡Feliz navidad! ¡Qué buena cantidad! ¿eh? ¡Feliz navidad! Oh, como temazo, eh! Espera, para un rato, espera. Eh, por cierto, queríamos decirles. Eh, Muchas gracias eh, por los mil suscriptores. De verdad estamos muy agradecidos. Y es esperamos que pasen una feliz Navidad. Yo aquí estoy con Delec en nuestra casa. Eh, ¿Ya va a ser Navidad? No, no sé, no sé. A ver cómo están ustedes. Eh, aquí estamos comiendo. A ver. ¡Uy! ¡Qué gracia nos ofrece! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Oye, también aquí visto el ¡Feliz Navidad! Navidad. Uy, pues, feliz feliz feliz Navidad. Navidad. Sí, sí, sí, A ver, puedes ir a conseguir pues, los ¿Sí? ¡Feliz Navidad! ¿Cómo van los juegos artificiales? Ya, ya los tengo listos, ¿eh? ¿Los tienes? Sí, sí, ya, ya los tengo Ok, ok ¡Son sale... y cuarto! somos cuarto! A ver, a ver, hay que... Hay poner el temazo de Feliz Navidad ¿El... Ec... Ven, ven, para poner el temazo Acá, ¿no? Ay, ay, ay, ay. Claro, sí, el, el temazo... Con... ya lo pongo Ya está Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ta, ta, ta, ta, ta. Feliz Navidad, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, Feliz ver, Navidad. Hay que... Ya ha subido al fin. Eh, a ver, ¿de ¿qué hora es? Ah, perdón, pues bueno. perdón, perdón, perdón. Toma, te invito un poquito. Para que vayas probando. Qué rico, ¿eh? Ya a ver, ¿qué hora es, delec? Ya son las 11:50. y 50. ¡11 y 50! Uf, ya son, ya, ya. No, son, toma, una, ya lo tomo, toma, toma, toma. ¡Ah, la, oh, oh, la bestia! ¿Cuánto ¿tienes? tienes? Ya, ya, gracias, gracias. Más artificiales. ¡Uf! ¡No, se me escapó. Se escapó. Ya creo que es ahora. Faltan dos minutos. ¡Oh, falta nada. Veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete, dieciséis, quince, catorce. Ahí vamos nueve, trece, doce, once, diez, nueve.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 que no quiero romperme las patas así que ya está, el equipo, el pavo, el Ah, perdón, que es el pollo, que es el pollo, te he dicho ya me lo cabía en serio, toma, sí, si sí. quieres otro ahí tienes. O ya te llenaste. Oh, yeah, yeah, yeah. Ah, ya te llené, bueno. ya. ya, yo, yo, yo voy a comer <risa> mi partecita. Oh, estaba rico, no ¿eh? <risa> Unos hojitas, sí, sí, sí. Y ahora hay que cantar. Eh, bueno, hay que poner un villancico. Ahí, apure, apure. Ahí está. Feliz Navidad. A bailar. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Quiero que tengas un día hermoso. Y que sueñes. Bueno, pero como bueno, ya. Hermoso. Por cierto, Dele, eh, ¿cómo es Navidad? Pues tengo un regalo para ti. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira, aquí está tu regalo. Ahí que lo va a ver. Pícalo, pícalo, pícalo, ah, toma, ábrelo, vá94. dale, dale, abre tu regalo, ojo, esto, ¡Sí! no me la quiero, no me la quiero, feliz navidad, pero? ah, gracias, eh, me llevo tu resto, no no, no, no, no, ya, toma, toma, toma, toma, ya tengo un regalito, eh. regalo? <risas> ¿En serio? Pues sí, tengo... abre, abre, abre, tomacha. ¿Quién, ¿Quién lo va a dar? ¿Quién lo va a abarar? A ver. ¡Ah! ¡Oh! ¡Pescadito! <risas> ¡Sí! Ahora ya un pescadito buena. para bueno. tu cofre. A ver, a verdad. Oye, mi cofre, asqueroso, me voy a quitar toda esta basura. Ay, basura asquerosa. Y ahora quito esto a guardar. Mi pescadito! ¡Uh! ¿Sí? Buenas el pescadito. Por cierto, el lenguín. Mírate. Hay un bug. Parece este aquí, mira. Sí. <risa> <No>. <risa> te quedas. que No. No era broma, no es navidad, así que. Yo ya te lo quito, te lo quito, te lo quito. Alexal, es navidad. Bueno, sí. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video de la serie que hace tiempo que no grabamos. Eh, este este ha sido nuestro especial navideño. Y bueno, eh, espero que les haya gustado. Y feliz Navidad a cada uno de ustedes. Y también gracias por lograr realmente el mil. Y... Bueno, gente, gracias también por todo. Gracias por lo Gracias por y feliz navidad también a todos y pues gracias, gracias. Y, y una pregunta random en su país qué comen en navidad por ejemplo en Perú nosotros com eh, comemos eh, pavo eh, comemos no sé panetón ensalada a veces no eh, sí ensalada de manzana sí, sí eh, no hay eh, que digo puede manzana ¿no? eh, también a veces un chocolate caliente o, o alguna cosa Así que comenten ahí en el chat, díganme la en el chat. En los comentarios, comentar? eh. Mucho Minecraft. interesante. Me mancha. está afectando. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes comen de Navidad? Porque nos han bueno, que nos da gustado curiosidad. Bueno gente, ahora sí. Nos vemos. Uy, ya estamos en 25, ¿verdad? Uy, estamos en el 25, eh. Esto ya va a estar bueno. Bueno, gente, nos vemos. Hasta la próxima. y Chao, gente. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad.